Te saluda el profesor Mario Héctor bogel Bienvenido a esta conferencia sobre planeación estratégica matemática. En tu país y en el mío se cometen dos errores graves que impiden mejorar a las empresas y que pasan inadvertido por algunos profesionales. El primer error lo trae el análisis FODA. Solo es una foto del presente de la organización, nada más. Es 100% subjetivo. No informa con qué fortaleza tú puedes aprovechar una oportunidad. Tampoco te informa con qué fortaleza tú puedes defenderte de una amenaza. Todo es cualitativo. Y esto obliga al profesional a unir subjetivamente una fortaleza con una oportunidad o una fortaleza con una amenaza. Ya sea que lo pondere, que es otro criterio subjetivo, o que se ponga de acuerdo entre varios, siempre es un criterio subjetivo, poco serio, nada profesional. El segundo error es el análisis pestal, el análisis político, económico, social, etc. También es una foto del entorno que rodea a una empresa. Es 100% subjetivo, analiza el entorno de hoy, el actual, lo que hoy rodea a una empresa. Pero un plan estratégico no es para hoy, es para el futuro. Los objetivos estratégicos no son para hoy, son de largo plazo, tres o cinco años. Sin embargo, ni con el análisis FODA ni con el análisis PESTAL se pueden crear verdaderos objetivos estratégicos. ¿O apostaría tu su sueldo que con un objetivo estratégico creado ahora durante el año 2023, con el análisis FODA, uniendo una fortaleza con una oportunidad, va a estar vigente esa fortaleza y esa oportunidad dentro de tres o dentro de cinco años? Yo no apostaría mi sueldo. Foda o pesal solo aportan objetivos operativos, estos que dependen de las operaciones, de la empresa, de su misión, de su cadena de valor, por ejemplo, reducir gastos, aumentar la cantidad de clientes, satisfacer clientes, mejorar, todos dependen de las operaciones no son estratégicos, certificar por eso, capacitar al personal y con todo depende de la operación de la organización. El análisis FODA y el análisis pesal solo pueden agregar información para crear objetivos actuales, para el presente año, para el plan de acción, o para el PLOA, el plan operativo anual. Pero si con ellos se crean objetivos y se los inserta en el plan estratégico, solo se los disfraza de objetivos estratégicos, pero son objetivos operativos, no son estratégicos. Si tú tienes un plan estratégico en marcha, pero sientes que no te satisface, que no tiene verdaderos objetivos estratégicos, es como si viajaras en un avión que tiene dos motores, pero solo le funciona uno. O sea, avanzas, pero al 50% de la potencia. Esto pasa en las empresas. El motor operativo funciona bien, por eso gana dinero la empresa, por sus operaciones. Si tiene que fabricar, fabrica bien, si tiene que vender, vende bien, pero no tiene ingresos de objetivos estratégicos, porque no tiene objetivos estratégicos. Trabaja el 50% de lo que debería trabajar. La solución. La solución la presenta Michael Porter y Goran Sov, Prahalad. Ellos hablan de las weak signals, que son débiles señales que anticipan oportunidades futuras que están en estado de gestación y amenazas futuras que se están gestando aún no existen. Ellos las llaman hechos portadores de gérmenes del futuro. Con esto se crean los verdaderos objetivos estratégicos. Mira la importancia que tiene en el mundo las WIC Signals. Yo escribí en Google, tú también lo puedes hacer, la palabra signals. ¿Y qué me mostró? 473 millones de resultados. 473 millones de resultados sobre Wixigland. Ahora escribí plan estratégico. ¿Qué me muestra? 9.340.000 resultados. Compara tú mismo. Wix Signal, los profesionales del mundo, buscan 473 millones de artículos. Plan estratégico, 9 millones de artículos. Mira la diferencia y mira la importancia que el mundo da a las Wix Signals. Los profesionales de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia leen artículos y aplican Wix Signals. Los profesionales de América Latina. Nos hemos quedado con el modelo creado allá en el año 1960 para crear planes estratégicos y lo seguimos usando. Hacemos un diagnóstico organizacional, miramos lo que ya pasó. Hacemos el análisis foda. Miramos lo que hoy está pasando. Hacemos el análisis post. Miramos lo que hoy rodea a nuestra empresa. No analizamos el futuro. Todo es operativo, todo es corto plazo. ¿Qué resultados logran quienes sí analizan el futuro? Bueno, acá estoy yo en la empresa Indumil, que es una empresa pública de Colombia, ellos fabrican armas y municiones que venden a tu país, a todos los países de América Latina. Ahí estoy con dos almirantes, atrás hay generales y oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ellos descubrieron 21 oportunidades futuras y 32 amenazas futuras, todas validamos matemáticamente. El almirante Will, que es el gerente general de Indumil, me dijo, la consultoría superó mis expectativas porque la metodología aplicada me permitió visualizar objetivos estratégicos reales basados en análisis científicos-matemáticos. Cuando yo conocí al magister Jimmy Frank, ocupaba el lugar 11 en el ranking de las cooperativas de crédito. Hoy ocupa el lugar número 2. Él dice que logró detectar 19 amenazas y 8 oportunidades futuras que no aparecen en el FODA. Claro, no pueden aparecer porque el FODA es hoy. Cuando estuve en Chile, en la UDA, la Universidad de Atacama, el director de planificación estratégica de esa universidad, está en foto, es el doctor en ingeniería de minas, ingeniero Jorge Navea Castro, me dijo,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 el máster e ingeniero licenciado Alejandro Phillips logró descubrir 15 oportunidades futuras y 23 amenazas futuras que el FODA no puede descubrir. Colega, esperar a que termine el plan que tú tienes hoy en marcha es aceptar Seguir perdiendo oportunidades. Es aceptar seguir trabajando al 50% de la potencia que podría tener tu empresa, pública o privada. Es aceptar perjudicar a tu empresa, a sus dueños o accionistas. Lo mejor es actualizar ahora el plan estratégico. ¿Para qué? Para comenzar a mejorar e incorporar el 50% de potencia faltante. Revisa ahora tu plan estratégico. ¿Crees tú que sus objetivos son verdaderamente estratégicos? ¿O crees tú que son objetivos operativos disfrazados de estratégicos? Te invito a compartir. Reenvía este video a tu director general, gerente general, o a tus colegas. Ayúdales a que ellos también se actualicen. Mira, yo creo que el profesional que invierte en su actualización y transformación brinda mejor servicio y aporta más valor y ayuda a otros a mejorar. Pero el profesional que no invierte en su actualización y transformación, brinda el mismo servicio que sus competidores. Todos hacen planes estratégicos con el modelo del año 1960. Perjudica a sus empresas, perjudica a sus clientes, continúa utilizando herramientas que no aportan valor al elaborar un plan estratégico. Algunos evolucionan, otros no, otros se quedan y siguen haciendo lo mismo. ¿Dónde estás tú? Los que evolucionan logran resultados. Acá tenemos el caso de un máster licenciado en Economía de la República Dominicana, pertenece al Consejo Nacional de Competitividad, es especialista en monitoreo y evaluación. Él descubrió 24 oportunidades futuras que no conocía y descubrió 21 amenazas que pueden llegar a provocar riesgos al Consejo Nacional de Competitividad. Acá en Colombia, el sociólogo licenciado Eduardo Peña Vanegas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, él es director general de Pastoral, Vicerrectoría General, y me dice que en la mayoría de las 10 oportunidades y 8 amenazas futuras que él ha descubierto, ya hay algunas señales o gérmenes de su posible ocurrencia. Están ahí. Ya son muchos años, ya más de 700 empresas he formado y entrenado a sus profesionales, y les he ayudado a descubrir con Weak Signal oportunidades futuras y amenazas futuras. con toda la metodología, la expertise, la práctica en empresas latinoamericanas. Tal vez te interesa ser un estratega profesional y un consultor de clase mundial pero tienes que evolucionar, tienes que transformarte. Sin inversión, dinero y tiempo, no vas a lograrlo. Para ver el contenido del programa de planeación estratégica matemática ejecutada con OKR estratégicos a través de un enfoque ágil, presiona esta URL, a HTTPS, a cortar link, barra de -W 8 w 1 haz clic en ese link o cópialo y pégalo en tu navegador y vas a acceder al contenido del programa que yo hace muchos años vengo ofreciendo y formando profesionales y ayudando a empresas con ese contenido ya sea yendo a la empresa en forma presencial o online a través de Zoom, que desde la pandemia en adelante se ha hecho tan común. Y si se trata de consultores, en forma directa nos comunicamos y les ayudo a formarse en esa temática. Acá tiene mi correo, acá tiene mi WhatsApp, con mucho gusto... Yo espero un llamado tuyo o un email para que podamos comenzar a conversar. Muchas gracias por tu tiempo. Espero verte en Wix Signal. Hasta la próxima. Muchas gracias.